Las memorias de declarativas eh, o memorias explícitas son memorias con un desarrollo un poco más tardío que las memorias implícitas. Básicamente, aquí nos estamos refiriendo a la memoria episódica, semántica eh, y la autobiográfica, que tendría componentes tanto episódicos como semánticos, ¿sí? aunque en su mayoría cuando hablan de memoria declarativa se están refiriendo a la episódica. ¿sí? Eh, y es, la, la, la, la, la episódica como la semántica son formas de conocimiento eh, sobre el mundo. Uno es una forma de conocimiento en primera persona, basada en la como anécdotas de lo vivido, ¿sí? en recrear la experiencia, esa sería la episódica. La segunda, la semántica, sería una una memoria, un conocimiento conceptual del mundo. Las dos memorias en, requieren verbalización para para establecerse ¿sí? y para poder constatarlas. Eh, ambas son, se degradan fácilmente, son susceptibles tanto al olvido como a la interferencia, entonces las dos memorias son bastante eh, sensibles, a, a, o sea, se pueden cometer bastantes errores por olvido, por interferencia, por degradación, etc. Eh, y pues eh, con, con las estrategias de control voluntario mejoramos el recobro en las dos memorias. ¿Sí? Bueno, comencemos hablando de la memoria episódica que es la típica memoria, o sea, por lo general cuando en, la, en el lenguaje coloquial se habla de memoria, incluso cuando los psicólogos hablan de memoria se están refiriendo a la memoria episódica, sí, eh, pero no, ya hemos visto que no todas las memorias son episódicas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la memoria episódica estamos hablando a la, eh, de la recreación, sí, de eh, la reexperimentación de hechos vividos eh, en primera persona, sí. Que es lo que ocurrieron en un tiempo y lugar específico. Eh, actualmente hay personas que consideran que esto, que podríamos hablar de dos tipos de memorias como episódicas, entre comillas, y ¿sí? una memoria episódica narrativa, propiamente dicha, o sea, la, la episódica episódica, que sería narrar un hecho vivido, y la otra que sería como para datos, que sería poder reportar datos eh, a los que se fueron expuestos con anterioridad, ¿no? Por ejemplo, fechas, eh, palabras, sí. Y esta diferencia la hacen porque por lo general cuando se estudia, o sea, se hacen test de memoria episódica, lo que se hace es eh, listas de palabras. Si, por ejemplo, el CLT, se les exponen a unos estímulos o a unas palabras y las personas tienen que mencionarlos. Mientras que eh, esto es un poco diferente cuando tienes que narrar una, una experiencia. Pero bueno, no nos vamos a meter en, esa, en, en, en ese... Eh, en, en, en esa complicación conceptual por ahora, simplemente se les menciono para que piensen que también es posible tener dos tipos de memoria episódica una para, para hechos, narrados, narrativa y otra para eh, palabras, fechas, para datos Profe, yo tengo una pregunta Cuéntame Camila eh, Porque ¿te acuerdas que hace ocho días tú hiciste un ejemplo con Nicolás Lucio de que, como de que él contara una cosa que le había pasado el fin de semana y tuviste que eso era memoria de trabajo, pero no entiendo por qué en episodica también, oh, oh no es sí, memoria episódica también. O no entiendo ni claro. por qué memoria de trabajo, estoy como un poquito confundida ahí. Pero es que no, no tiene que ser una cosa o la otra, necesariamente. Si sí, lo que estamos haciendo era que él trajera una experiencia y tratara de trabajar con ella en este momento. Lo que pasa es que la memoria de trabajo no es un tipo de memoria. La memoria de trabajo es. Eh, Poder manipular tus memorias, eh, ya sean visuales, auditivas o episódicas, en, en un momento determinado. ¿sí? Entonces, y... lo, que, lo que hicimos con, con, con Nicolás yo me acuerdo que fue que, bueno, ¿y por qué sentiste esto? ¿y por qué sentiste aquello? ¿y si qué hubiera pasado? O sea. Sí. más que un recuerdo pasivo. O sea, de hecho es memoria episódica, ¿no? Pero además de la memoria episódica, a largo plazo, estábamos operando, trabajando o manipulando sus, eh, su memoria episódica, ¿sí? En un momento, en un aquí y ahora. Sí? Listo, vale Muchas hecho. personas dicen, la memoria episódica, la memoria de trabajo no debería llamarse memoria de trabajo, debería llamarse trabajar con la memoria operar con la memoria, que es más una función ejecutiva que un tipo de memoria. Dale. Dale, profe. O sea que pueden ser puede ser memoria episódica y también de trabajo, ¿cierto? Sí, de hecho sí, o sea, lo que estamos haciendo era con los recursos de memoria de trabajo manipular la memoria episódica. Listo, vale. Ya entendí. Gracias, profe. <risa> Dale, no te preocupes. Eh, pues, bien entonces esta esta memoria episódica pues sería lo típicamente estudiado con los pacientes eh, con amnesia no entonces la principal alteración de la memoria episódica sería la amnesia sí entonces vemos acá eh, un, un, un, una tarea de copia entonces, vemos tres pacientes haciendo la típica copia de la de la de, de la figura de rey sí y vemos qué pasaría después de 15 minutos. O sea, recuerden que la diferencia entre memoria a corto plazo y memoria a largo plazo es el cambio de tarea. ¿sí? Cuando tienes que cambiar de tarea y cambiar tu foco atencional, en ese momento tienen que haber procesos de consolidación. ¿sí? Y entonces, eh, ahí no habría... entonces, cuando cambia eh, aquí, después de que ya pasó el tiempo, se hicieron otras cosas, eh, ya podríamos hablar de memoria a largo plazo. Sí. Y ya hay un deterioro enorme en estos pacientes amnésicos, ¿sí? donde se, se, se, se perdió se, enormemente el recuerdo de la figura que se ha experimentado y no se puede recrear. ¿sí? Mientras que en los controles no hay una mayor alteración en tan poco tiempo. ¿sí? O sea, la copia y el recuerdo eh, a corto plazo no suele haber tanta diferencia. Entonces, por lo general, uno cuando hace las curvas de memoria, hace los cinco ejercicios y luego a los 15 minutos, 20 minutos, vuelve y pregunta. Hagamos una prueba de memoria a largo plazo rápido. ¿Sí? Y, no sé. Laura Margarita Torrado, ¿estás ahí? Margarita. María José Segura. Hola Diego, acá estoy. Hola, por favor, recuérdame qué objeto les mostré en la clase pasada. ¿Qué objeto? Sí, yo les mostré unos dibujitos. Eh, ah, sí, creo que había.. No sé si son estos, como un Mickey, Ajá. un pastel. Uh -huh. Sí, El... pues no los leas, tienes que recordarlos. ¿eh? ¿Dime? ¿Los estás leyendo? No, no, no los vas a leer. No, no, no, los estoy, estoy recordando. Listo, listo, listo. Eh, creo, creo que había una casa. Uh -huh. O un carro también. Eh, había un como un emoji como amarillito creo mm, sí eh, creo que había un banano ¿no? mm. eh, y no me acuerdo de más <risa> muy bien muy bien eh... ¿De pronto recuerdes yo te digo que trates de recordar los, de, los implementos deportivos o lo que tuviera que ver con deportes? Mm, creo que un balón de fútbol. Uh -huh. Sí, ¿algo más de, que tendría que ver con deportes? Eh... No sé si como una raqueta de tenis o me la estoy inventando. No, sí, está bien. ¿había un una, alguna fruta? además del sí. banano creo que había banano pera uh -huh. o manzana, no sé cuál de las dos una o pera. las dos pera claro, ¿recuerdas que eh... era verte la pera? sí creo que sí ok muy bien Listo. Gracias, María José. Gracias, Diego. Listo. Bien, ¿alguien más quiere recordar los objetos? A ver, ¿quién está acá? María Paula Rojas. Hola, Diego. Hola. Eh, bueno, yo me acuerdo de... ¿Tú también eh, te acuerdas de la pera, María Paula? De la pera... Creo que sí había una pera, pero también iba a decir... Ok. ¿Manzana? Ajá, es, ¿manzana? Pastel. Sí. Hay un bol, una... ¿Otro, había un balón. ¿Había algún otro implemento deportivo, algún otro balón? Al, no me acuerdo. ¿Un balón de baloncesto? No, no. No siento que, que, que hubiera un balón de baloncesto, pero no estoy segura. Eh, sé que hay un león, un pando. Ajá, Un carro de Fórmula 1. Como, sí, como sí, había como un dibujito y un carro, eso sí me acuerdo. Eh, y una playa, creo que había como un velerito, o sí. no sé si lo estoy inventando. Y ya, creo que está ahí, me acuerdo. ¿Un velero? Sí, claro, sí, bueno. Un dibujito, no me acuerdo. Le, le, les, acá yo les... Eh, bueno, ahora, ahora les, les, les muestro los objetos para que ustedes puedan eh, repasar. ¿sí? Gracias. Eh, aquí habla María Paula Rojas. Te doy los puntos. Entonces, Rojas, eh, María Paula, eh, Libos, María Camila. ¿Y quién más? eh de Julieta. Bien. Muy bien. Entonces, ahí... Eh, bueno, ese era el ejercicio de que la lista de las palabras. ¿sí? ¿Sí? Entonces, espero que ya cada uno lo haya hecho. sí Y ahí estaremos explorando memoria a largo plazo. ¿Listo? Eh, ¿Qué está pasando cuando hacemos estas tareas de memoria a largo plazo? ¿Sí? Entonces, eh, de acuerdo al modelo clásico de... De, de estadios y procesos de la memoria, de Craig y Lockhart, habría, en la memoria a largo plazo habrían tres eh, eh, sistemas, o digo, tres tipos de procesos. ¿sí? Un proceso de codificación en el cual se transforma la actividad sensorial a un patrón neural, ¿sí? y ese proceso ocurre en el lóbulo temporal medial. ¿sí? Necesariamente ocurre siempre en el lóbulo temporal medial. Sí. Entonces, si hay lesiones en el lóbulo temporal medial, es muy posible que no pueda suceder adecuadamente la codificación. ¿sí? Entonces, en la codificación lo que tenemos es, eh, tenemos una experiencia, nosotros estamos acá en este momento, estamos experimentando la, la escena que estamos viviendo en este momento, lo que yo les estoy diciendo. Para poder recordarlo más adelante, ustedes tienen que volver esta experiencia sensorial con, sí, con todo lo que está pasando. Incluso si yo les digo a ustedes, por favor, se van a concentrar en su respiración, ustedes van a cambiar el foco atencional del externo a lo interno o por favor enfóquense en lo que está pasando a la derecha. ¿sí? Yo puedo guiar su experiencia sensorial para que ustedes realcen o atenúen ciertas cosas. Manipular el foco, eso es lo vimos en atención, ¿cierto? orientación. Entonces, cada, cada experiencia con ese foco atencional va a ser, eh, va a ser, pues, se puede convertir en un código neural, en una huella de activación nerviosa. ¿sí? Esta experiencia particular de estar viendo tal cosa, de estar oliendo el café, de estar acá, de estar centrado sobre la respiración, ¿sí? lo que sea. Y, ese, y, y, y esa huella neuro, neural, ¿sí?, ese patrón de activación neural, de, toda, de cómo se está activando todo el cerebro en este momento, principalmente lo sensorial, ¿sí? se va a codificar en el lóbulo temporal medial. Si yo no tengo el lóbulo temporal medial, no puedo codificar la experiencia que estoy viviendo en este momento y por lo tanto va a ser imposible que más adelante la pueda recordar. Luego vendrá el almacenamiento. Ese patrón... Ese, o sea, ese registro de cómo se está activando mi cerebro en este momento, para poder re recordarlo más adelante, se va, se va a trasladar, va a migrar desde el lóbulo temporal medial hacia las áreas corticales que lo rodean. Básicamente, primero el lóbulo temporal, luego hacia otras cortezas de asociación, ¿sí? Que son ampliamente distribuidas. Por eso es que no hay recuerdos guardados en ninguna parte del cerebro, ¿sí? Y entre más recientes, pues son más sensibles a daños en el lóbulo temporal, pero entre más antiguos los recuerdos, dependen de redes más distribuidas. ¿Sí? No es que el recuerdo se guarde en la red. Lo que está guardado es el, como la huella que se debe activar para poder crear el recuerdo. El recuerdo no es, una, no, es una, no, es una, no es algo almacenado. Uno no guarda memorias. Si uno no guarda recuerdos, lo que el cerebro hace es mantener o guardar una... una el patrón, como la huella de activación neural, para cuando yo con una pista, ya sea como lo vimos con, con el efecto priming, ¿sí? o, ya, o ya sea con una solicitud de alguien, pueda reactivar el cerebro como si estuviera viviendo otra vez la experiencia. ¿sí? Y ya el recobro, que es tendríamos codificación, almacenamiento, recobro. En el recobro lo que uno hace es, a través de involuntaria, o voluntariamente, o a través de claves o pistas, como yo les le hice, que es lo que yo hice con, la, con las claves. Recuerden que había una fruta. Recuerden que había, eh, puedo usar también algo semántico, ¿sí? ¿Se acuerdan que había algo que sirve para transportar niños? ¿Qué era? ¿Cuál es el objeto el, o, o, eh, que, que servía para transportar niños al colegio? Un bus escolar. Sí, y había una había un lugar en el cual viven los Simpsons. ¿Cuál era? La casa de los Simpsons, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, yo con, con claves semánticas también puedo activar el recuerdo. O sea, yo lo puedo activar con claves semánticas como categorías o fonológicas. La otra, por ejemplo, la fonológica es la que no di. Por ejemplo, había un Q, un Q, ¿se acuerdan de ese objeto, un Q? Chillo. Eso, eso es una clave fonológica. ¿Listo? ¿Para qué es lo que yo hago con la clave semántica fonológica? Facilitar el recobro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace el recobro? En el recobro lo que se hace es ir y reactivar, buscar este patrón de activación y volver a activar el cerebro como si se estuviera reexperimentando la experiencia de nuevo. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Entonces, acá necesito otro voluntario. ¿Quién levanta la mano? Dale, Catalina, pero entonces enciende tu camarita, please. Estoy despeinada, profe. Yo también. Voy a bajar la cámara para que no se me haga el despeinado. Yeah. Dale, es Catalina. <ríe> entonces, yo te voy a mostrar una escena y tú vas a tratar de imaginarte que estás en esa escena, ¿listo? Ok. Bien, entonces... Imagínate que tú has estado en un parque así parecido. ¿Has estado en un parque así parecido alguna vez? Mm, sí. Listo. Entonces, imagínate que estás sentada en esta banquita, que tú llegaste por el puente. ¿no? Primero llegaste por el puente caminando ¿sí? y acá te encontraste con tu pareja. En algún momento. Mm -hmm. Listo, con una pareja. Y se vinieron caminando por este, mm -hmm. este corredor y se sentaron en esta banca. ¿Lo estás, re lo estás re recreando? Sí. Listo. Y aquí esta persona, ¿sí? Se te va a decir que, eh, nada, que, que del día que te vio, que tus ojos, que muy linda, que no sé qué, que no te puede sacar de la cabeza. Y tú comienza tu, ya tu nervio vago a hacer estragos y tú vas a sentir maripositas en el estómago, ¿sí? Entonces a sentir como que el corazón te late rápido, como que ansiosa, pero sientes también muy cálida, ¿sí? sí. El clima está como calientico, hay medio brisa. ¿Lo sientes? ¿Sientes el calorcito? ¿Sientes la brisa? Sí. Todas esas experiencias, hay como un, un olorcito a, a naturaleza. Una experiencia muy cómoda. ¿Listo? ¿Qué está pasando acá en este momento en tu cerebro, Catalina? Entonces aquí, para escuchar las palabras de esa persona, pues tú tienes que activar cortezas sensoriales de, de la corteza auditiva. Para que veas el pasto y toda la escena tienes que activar cortezas visuales, cierto? Cortezas de la corteza eh, del lóbulo occipital. Para que te orientes la ruta dorsal, para que sepas qué son las cosas en la ruta ventral, cierto? Experimentar todas estas emociones, la ansiedad un poquito, esas mariposas implica que actives estructuras hipotalámicas, amígdala, todo este componente más mediano, cierto? Bien. Y sentir, por ejemplo, que la persona te acaricia la cara o te coge la mano o la brisa que pasa o los olores, pues va a activar otras áreas del cerebro como la corteza somatosensorial, la corteza orbitofrontal etcétera etc. Hasta ahí va bien. ¿eh? Siguiente. Sí. ¿Qué está pasando en ese momento? Pues aquí en el hipocampo y la corteza parohipocampal, que es el lóbulo temporal medial, se está registrando toda la actividad de tu cerebro en este momento determinado, cuando estás acá sentadita. Y se va a generar una huella. Y esa huella, cuando tú te fuiste a dormir y te tirabas allá en tu cama, va a ir migrando cada vez más hacia la corteza temporal lateral. O sea, cada vez se va almacenando. ¿Sí? Sí. Muy bien. Pasó un año. Digamos que ese día te cuadraste con ese muchacho, ¿sí? o no sé, con esa persona. ¿Sí? Y pasó sí. un año y te dijo esa persona, ¿te acuerdas de nuestra primera cita? Y esta era la primera. Entonces, Sí. Entonces, sí. Ya, <risa> aquel. ¿Te acuerdas de ese día? Pues, sí. ¿tú qué vas a decir? Sí, sí, recuerdo. Listo. Entonces, por ejemplo, tú puedes comenzar a recordar algunos sonidos. A decirme, por ejemplo, ¿qué estabas, qué, qué escuchaste ese día? Pues, como había un puente, yo me imagino que sonaba como un laguito. Eso, muy bien. ¿Olores? Eh, yo pensé que olía como a pasto. Listo. ¿Qué veías? Eh, veía como la sombra de los árboles con la luz. Sí, tal vez tu recuerdo es este. Sí. Pero si te das cuenta, acá falta algo. ¿Qué falta? Una roca. Una roca, muy bien. Pero tal vez como ya pasó un año, pues tú no vas a... Re... La roca no era nada importante, no se sentaron la piedra ni nada. ¿Tú no te acuerdes de esa piedra? Ajá. Uh -huh sino tal vez, como esta es una escena de un parque muy típico, y hay parques donde hay fuentes, pues tú te acuerdas de haber visto era una fuente, y tal vez yes. en otra cita, o con otra persona, si sí había una fuente, y han tirado moneditas y toda la fuente, ¿no? Yes. Entonces, no, sí, y <risa> que había una fuente y tiramos unas moneditas, entonces, ¿qué? ¿Cuál fuente? Sí. <risa> Sí. Qué grave. Pero así funciona la memoria, ¿no? Entonces, cada vez que estaba recordando cada de estas cosas, cuando él te dijo la clave, recuerda nuestra primera cita de una vez, entonces comienzas tú a partir de la corteza prefrontal, que es la clave, ¿no? Comienzas a, a, a, a enviar conexiones para buscar esa huella anémica. Y cuando la encuentras, entonces comienzas a activar el cerebro como si estuvieras otra vez en el parque. Pero puedes activar experiencias que hayas vivido en otra ocasión o que las hayas visto hasta en película o que te las hayas inventado. ¿Sí? Mm. ¿Listo? Sí. Como prueba de que, de que uno se inventa muy fácilmente las cosas, ustedes hace ocho días nunca vieron una pera. Y por lo menos tengo tres, cuatro personas acá diciéndome que sí vieron la pera. Yo también me la imaginé. Creo que la confundí con la pera del, del ejercicio de atención. ¿De pronto? <risa> yo Sí, sí, sí, es más probable. Por eso también dije pera. Yo <risa> tengo una pregunta sobre sí. la memoria. Cuéntame. Es que, pues digamos, estas memorias episódicas, pues funcionan como teniendo en cuenta la, el ambiente y todo esto. Pero digamos, en este encierro y en esta virtualidad y todo esto yo supongo que ha tenido que cambiar un poco como algunos recursos de la memoria, ¿no? Porque, pues digamos, o sea, es que me pongo a pensar como en estudiar virtualmente, es distinto a estudiar de manera presencial porque no estamos como cambiando de salones ni nada de eso, y me acordé de lo del palacio del recuerdo que contó una compañera la clase pasada, entonces, no sé bien cómo, si sí, hay algo como que se sepa sobre ese tipo de cosas, sobre cómo ha funcionado la memoria, pues, estando todo el tiempo en el mismo lugar, como más o menos en, con los mismos estímulos. Pero, pues, obviamente, no sé, viendo distintas clases o viviendo distintas cosas, pero todo como en el mismo ambiente, como tan yo parecido. Que sepa, yo que sepa, no, no he visto, en población estudiantil, no, no, no, no he visto el efecto que ha tenido... Eh, el contexto sobre el aprendizaje, ¿sí? Ten en cuenta que mucho de lo que se hace en el colegio, o sea, de lo, de lo que se aprende, de lo que se evalúa en la universidad y en el colegio, no son eh, recuerdos como tal, sino son, o sea, no son memorias contextuales, ¿sí? Sino memorias semánticas. Entonces, no sé si el, el, haya un efecto claro del, del contexto sobre el aprendizaje semántico. Es probable que lo haya, pero no, no, no, no, no, no, no, no tengo entendido cómo podría el, eh, o sea, no, eh, el contexto estar reduciendo las posibilidades de memoria semántica. Es probable que en algunas personas, vamos a ver que acá hay diferencias individuales, ¿sí? es probable que en algunas personas eh, el efecto sea mayor, es decir, que algunas personas dependan más de las claves contextuales como una clave para recordar los conceptos, ¿sí? y que al, estarse, y al, y al, a, al verse reducido de, de estas señales contextuales, pues también vea eh, como reducido sus posibilidades de, de recordar eventos. ¿sí? Eh, lo otro, no sé si es un efecto sobre la memoria, es muy probable que, que el efecto más grande de la, de, la, de la virtualidad sea sobre el sistema atencional, que va a tener un efecto sobre la memoria. Y es que yo me imagino que es completamente desafiante poder focalizar tu atención en, en, en aspectos relevantes en una clase virtual. ¿Sí? Porque cuando están en una clase presencial, pues ustedes ven al profesor moverse, el profesor los llama, el profesor ustedes como que... El, los están viendo, ustedes están las claves no verbales, el contacto visual, las risas, los sonidos. Cambio acá, ustedes están escuchando a una persona hablando por allá al fondo, una presentación. Y esto, pues, algunas personas puede impactarles seriamente para poder focalizar su atención y más adelante recordar. ¿sí? Pero no, no, si no su, lo que sepan los he estudiado y no he visto estudios al respecto. Bien. Y bueno, entonces vamos a, a, a, a continuar de para ir cerrando. Entonces, eh, eh, Daniel Schafter ha estudiado enormemente el, el, el, el, sobre la memoria episódica eh, y, él, y él propuso ya hace como los años eh, 90 más o menos, que es donde es, cuando es, con su libro de los siete pecados de la memoria. ¿sí? Veanlo, es muy chévere. Eh, lean ese libro y hay unos videos sobre eso por ahí en internet, yo he visto animaciones y demás. Y, y es que eh, la propuesta de Danny Scherzer es, miren, la memoria no es, eh, eso de la memoria eh, fotográfica no existe, ¿sí? La memoria no es un almacén de recuerdos, eso es, un, eso es una metáfora traída de, la, de, de, de las ciencias computacionales, pero así no funcionamos, nosotros lo que hacemos es construir nuestra experiencia continuamente. ¿Sí? y nosotros construimos nuestra experiencia a partir de diferentes señales ambientales, de lo que nos dicen, de lo que creemos, de las expectativas, de los, de los primados eh, semánticos, de los primados perceptuales, o sea, hay una gran cantidad de, de factores que están influyendo en sobre cómo nosotros construimos nuestra memoria. ¿Sí? Y eso... Eh, y entender eso nos hace entender mejor qué es lo que está pasando y, por ejemplo, organizar una sociedad mucho más eh, funcional, equitativa y justa. Por ejemplo, esto de los juicios basados en, en, en, los, en, lo, en los testimonios de, de testigos, eso tiene que ser replanteado enormemente. Sí, los testi el testimonio de un testigo es amplísimamente susceptible de ser influenciado. Y hay trabajos muy bonitos sobre cómo, ve, cómo, cómo durante un juicio se puede manipular la memoria de los testigos. ¿sí? O cómo durante... ¿Qué es lo que uno hace muchas veces en psicoterapia? Uno lo que, y ahí es, entra un, un papel de lo ético enormemente, y es que uno, uno lo que hace en psicoterapia muchas veces eh, es implantar o reorganizar o, o cambiar la forma como se recuerdan ciertas experiencias, incluso implantar recuerdos. Hay trabajos serios en los que muestran cómo los psicoterapeutas implantan recuerdos en, en sus pacientes, o las madres implantan recuerdos en sus hijos, en la escuela o en las películas. ¿sí? Entonces, ¿de qué, depende que, o sea, ¿de qué depende en últimas la fidelidad del recuerdo? La fidelidad del recuerdo depende de... La, el mantenimiento de las claves contextuales, semánticas eh, de los primados, pero también de los mecanismos ejecutivos de vigilancia, algo que se conoce como la metamemoria, ¿sí? Entonces, ¿de qué estrategias tienes verbales o otro tipo de estrategias para mantener tus recuerdos fieles? ¿sí? O sea, con lo más aproximado a lo que se vivió, por ejemplo, para no meterte en problemas con tu novio, con tu novia, lo que sea, ¿sí? Eh, pero... Vemos que acá, como hay diferencias individuales en procesos ejecutivos, no todo el mundo tiene los mismos mecanismos para poder eh, controlar lo que está recordando. ¿sí? Entonces, no es lo mismo. Eh, no eh, hay, eh, hay personas más sensibles que otras a que alteren sus memorias. Y lo que se ha visto es que entre más jóvenes o más mayores sean las personas, menos, menor control ejecutivo tienen de sus memorias, por lo tanto las memorias de más tempranas o, más, o, de, o, o ya en los adultos mayores tienden a estar llenas de falsas memorias o de imprecisiones. Pero eso no es malo, porque hay como, una, hay como una, un balancín, ¿sí? Entre creatividad y rigor en la memoria. Entre más y... Entre menos control hagas de tu memoria, más creativo puedes también ser en tus recuerdos. Entonces, las personas que tienden a, a, tener, a contar con muchísimos detalles y narraciones súper interesantes sus recuerdos, son personas que tienden a introducir elementos que no vivieron. La, los elementos que no se vivieron se llaman eh, intrusiones, y si ya estos elementos son demasiado eh, inverosímiles, se llaman confabulaciones. ¿sí? intrusiones y confabulaciones eh, hay, hay, hay rangos normales ¿no? que nosotros in, eh, incorporemos cosas que no hemos vivido en términos de colores, o sea, para hacer el relato mucho más atractivo, pero hay personas que esto ya se sale de control y se vuelve y se deforma completamente eh, se vuelve poco intersubjetivo. Los recuerdos no son objetivos, los recuerdos son intersubjetivos. Es decir, uno no recuerda las experiencias como las vivió, sino uno re reactiva la experiencia como los demás esperan que uno las haya vivido. Sí, también hay un juego de, de, de, de expectativas. ¿Sí? Por eso lo de los juicios esto es completamente difícil de controlar y más si son con niños, o sea, algo que no debe que debe tomarse con mucho cuidado y con muy poca eh, confiabilidad son los, los testimonios de niños menores de 8 años, de 7 años, ¿Sí? dado que su memoria es amplia, amplia, ampliamente sensible a tener falsos recuerdos introducidos por psicoterapeutas, papá, mamá, fal, eh, policías, películas, eh, cuentos, fábulas, ¿sí? lo que les contaron, lo que vivieron, lo que han visto, o sea, eso se genera, o sea, por lo, lo más seguro es que estos recuerdos más antiguos de ustedes, por allá antes de los seis, siete, seis años, no los hayan vivido como ustedes lo recuerdan, sino que ustedes se los estén recreando, inventando con base en tal vez cosas que vivieron, tal vez cosas que les contaron, tal vez, y, y, y, hay, y, hay, y hay trabajos muy bonitos sobre esto, ¿no? Como uno dice, ve, mira, sí, yo me inventé este recuerdo con una película que vi, con algo que vivió mi primo y que me lo contó, y yo creía que lo había vivido, ¿sí? Entonces, eso, ese tipo de cosas suelen suceder todo el tiempo, dime María Camila. Eso tendría que ver como con lo que la gente llama como déjà vu, o eso es que pasa en la guerra, no, no sé. El déjà vu, claro, y el déjà vu, y ahora lo vamos a ver, es un tipo de paramnesia, asociada con otro, ya, ya les explico en qué consiste desde ya, ¿listo? Eh, bueno, hagamos un ejercicio para poder llegar a nuestro examen y vean estas, estas palabras traten de recordarlas ¿listo? bien, no las escriban ni nada, simplemente veanlas bien por favor me van a indicar cuáles de las siguientes palabras, ustedes mejor dicho escriban en, la, en, en sus cuadernos, cuáles de las palabras que están acá no estaban en la anterior lista. Espera. <risa> ¿Listo? Las palabras que no estaban en la lista anterior eran noche, clima, sábanas, almohada, nube y pesadillas. ¿Alguno creyó recordar la palabra noche? Sí, pero... Sí. Claro, ¿y, ¿y por qué la recordaron? Porque se asociaba con la oscuridad. Claro, pero entonces sería un efecto, ¿cómo se llamaría este efecto? Ya ahora sí, en términos técnicos. Sería la influencia del efecto de primado, de, de, de priming, ¿sí? Conceptual, ¿cierto? Entonces, aquí, una asociación de tipo conceptual, un, un tipo de primado conceptual, activó la red, y usted, hay personas incluso que dicen haber visto la palabra, ¿sí? o sea, que... O sea, la recrearon en su memoria, la palabra noche o alguna de estas. Entonces, tienen toda la razón. Entonces, es, es, este tipo de, de, de, de experiencias lo que muestra es que nuestra memoria no es un almacén y es ampliamente sensible de ser manipulada, ¿no? Entonces, yo aquí acabo de implantar un falso recuerdo y fue que ustedes hayan vi, creído ver la palabra noche. Incluso fue más... Fue, y fue muy interesante lo que, hicimos, lo que pasó, con, y fue, pasó de forma espontánea con la pera, ¿no? muchos visualizaban la pera, claro habíamos hecho ejercicio, un ejercicio con peras hace como, como 20 días, entonces ustedes eh, crean, sí, sí, yo vi una pera, y cuando yo comencé a narrarles que tenía, que era verde, que tenía hojas de sí, sí, sí, esa era la pera que yo vi, y no hay peras en, en, la, en las imágenes que vimos, y aquí no había noche, ¿sí? Entonces, la memoria es algo bastante sensible, ¿no? Y lo que les digo, hay diferencias individuales en entonces, entre mejores procesos de control atencional, entre mejores procesos ejecutivos tengas, menos sensible a falsas memorias vas a ser, pero también eso puede impactar tus recursos como de, de narración y de creatividad. Entre más, entonces, la tendencia es que las personas entre más narrativas, entre más creativas sean, son muy sensibles de eh, mencionar falsa, falsas memorias, ¿no? Ahí, ahí yo creo que hay... Bueno, para una futura clase va a poner ahí la fotografía de, del, del abuelito Simpson, ¿no? Que entonces se echa unos cuentos llenos de magia, pero es producto de la falta de control eh, sobre, sobre lo que se sabe y no se sabe. ¿Sí? Y por ejemplo, ciertas experiencias como el estrés, la ansiedad, pueden reducir el control ejecutivo haciendo que se incrementen las falsas memorias. ¿Sí? Y hay personas que, lo, que, que, que juegan con eso, ¿no? ¿Y usted dónde estaba? Ah, claro, tal cosa. Y lo hacen a uno caer, pero no es que uno caiga, sino que simplemente la ansiedad. Catalina. Profe, ¿eso es lo que le pasa a la gente mitómana? No? Lo que pasa es que el concepto de mitomanía, hasta donde yo tengo entendido, que no soy experto en clínica, no es un concepto técnico, es un concepto más de, de la faula de... de de, como, el, como, el de, como el de personalidades múltiples o asesinos seriales. Es algo más de Hollywood que en sí un problema o un trastorno mental. ¿sí? Es probable que hayan personas que tiendan a creerse sus propios, o sea, que a, a, a ser muy creativas, pero tampoco así que tengan que ser mentiras todo el tiempo y que se las crean. ¿sí? Entonces, bueno, es algo, igual... Mmm, Sí, puede ser que en ciertas personas lo que, lo que, lo que podemos observar es eh, una falta de control. ¿sí? Pasa, por ejemplo, en mucho con trastornos de tipo psicóticos o trastornos, eh, demencia frontotemporal, en el que la falta de control, de regulación sobre lo que se ha vivido puede hacer que tú creas que hayas vivido otras cosas, pero no creo que eso sea a lo que se refieren cuando hablan de mitomanía. Creo que lo que hablan de mitomanía es como decir muchas mentiras. Y creérselas, bueno, entonces, sí, pero creo que, no sé, tendría que revisar bien, pero hasta donde tengo entendido, el concepto de mitomanía no es técnico. Ok, gracias. Sí. Bien, entonces, si no es técnico, no es operacionalizable, entonces es difícil que se hayan hecho estudios para ver si esas personas tienen ese tipo de problemas. Sí. O sea, es algo más de la vida cotidiana, del, del, del, del lenguaje popular. Bueno, en, y, y, ahí, y lo que he encontrado en mi chapter también es que los mismos recursos que utilizamos para recordar experiencias se usan para pensar, para hacer planes, para pensar experiencias hacia el futuro. Entonces él habla de que construye el pasado para imaginar el futuro. Y que pacientes con amnesia tienen serios problemas también para pensar o para planificar o para recrear experiencias hacia el futuro. ¿Sí? A eso se le llama memoria prospectiva y hacia el pasado retrospectiva. ¿Bien? Y son un poco los estudios que él ha hecho sobre este tipo de problemas. Bueno. Eh, y la frase de Anne Shafter, ¿no? Bueno, que ya con esto damos por cerrado el tema de memoria episódica. Ah, bueno, me falta la anatomía, la memoria episódica. Entonces ya hemos hablado un poco que la, eh, la memoria episódica depende del lóbulo temporal medial. El lóbulo temporal medial pues tiene que ver con la formación hipocampal más la formación parahipocampal, ¿sí? la corteza perirrinal, entorrinal, ¿sí? esto que muchas veces también han llamado como el circuito de papés, eh, también los eh, cuerpos mamilares. sí, eh, la corteza cingulada posterior, en especial la retrosplenial, esta corteza que está atrás. Esplenio quiere decir eh, como una venda, ¿sí? Entonces, a esto se la ha llamado como la venda, el esplenio del cuerpo calloso. Entonces, esta corteza retrosplenial va a ser muy importante, ¿sí? Entonces, la corteza cingulada posterior también es muy importante para la memoria episódica. Esto que se conoce como el precúneos también del lóbulo parietal. Es bien importante para la memoria episódica, ¿sí? Todos estos componentes más mediales. Entonces, en últimas, lóbulo temporal medial, comprendiendo el hipocampo, la corteza parahipocampal, ¿sí? Los cuerpos mamilares, la corteza retrosplenial del cíngulo posterior y la, el precúneo van a ser esenciales para la formación de memorias, en especial estas de acá atrás, el esplenio, la corteza retrosplenial y el precunios para las memorias autorreferenciales, es decir, las memorias referidas a uno mismo, la memoria autobiográfica, creer que uno lo vivió. ¿sí? Es probable que esto, esto esté registrando un tipo de actividad que me permita a mí eh, decidir si lo que yo estoy viviendo es algo, o sea, si, lo, si la experiencia sensorial, si todo lo que está pasando en este momento... Es algo que yo ya viví, es un recuerdo, o si es, es algo que eh, se está viviendo por primera vez, ¿no? Es, eh, ese tipo de, de, de, de, de comunicación. Y hay personas que por, su, por, por la actividad eh, neuronal espontánea o por algunos tipos de, como de, de, de epilepsias o de horas epilécticas pueden crearse la sensación de que lo que se está viviendo ahora ya se vivió. Y eso sería el déjà vu, ¿sí? La sensación de lo ya vivido. Bien, entonces aquí hay un resumen, entonces, ¿cómo, ¿cuáles serán las estructuras relacionadas con el almacenamiento? Digo, con la codificación, qué pena. Esos serán los procesos de la corteza eh, del logro temporal medial implicados en, el, en la codificación de la experiencia. Las cortezas eh, de asociación implicadas en el almacenamiento y las comunicaciones entre la corteza prefrontal, principalmente corteza prefrontal, eh, dorso-lateral y eh, ventrolateral eh, oh, ventro lateral estarían muy implicadas en eh, las comunicaciones que se hacen con la corteza límbica, con, con, el, corte, con el hipocampo y demás, en el recobro, ¿no? en facilitar el recobro esto, por ejemplo, a través del giro uncinado. ¿Sí? Entonces vemos... Todo este componente ventral del lóbulo frontal, las comunicaciones con la ínsula también serían importantes a través del fascículo uncinado con la corteza temporal medial, lóbulo temporal medial, para generar el recobro, ¿no? Estas conexiones van a permitir, estas conexiones se construyen durante, durante la vida, principalmente durante la niñez intermedia y la adolescencia, y van a facilitar que tú eh, hagas un control de lo que has vivido y de lo que no has vivido. ¿Listo? Eh, y alteraciones en la corteza prefrontal o en las conexiones o en la ínsula pueden llevar a un incremento en intrusiones y en confabulaciones. Sí, o sea, que no sepas con seguridad lo que has vivido. Sí, aquí está cómo, por ejemplo, se consolidan las memorias. Desde el hipocampo eh, mapea la actividad que se está viviendo, como la que el ejercicio que hicimos y durante el sueño, estos mapas van migrando hacia las cortezas y entre, y entre más tiempo pues, migran hacia cortezas más distribuidas, generando eh, estos mapas distribuidos para reactivar nuestras memorias. Bueno, en los modelos más, eh, también, en los más, más recientes, entonces la, los, los, eh, lo que está en azul es la corteza paripocampal, la corteza retrosplenial, corteza de, de, de la formación hipocampal, el síngulo posterior, ¿sí? el precunius, y los cuerpos mamilares serían esenciales para consolidar y para recobrar algunos recuerdos autobiográficos y recuerdos y listas de palabras y demás. Por lo general, este sistema posterior, que está relacionado como con el contexto, con las memorias contextuales, sería importantísima para poder recordar, para, re, para reconstruir las experiencias vividas. ¿Sí? Mientras que la, el sistema anterior es, estaría más relacionado con lo semántico, con la, con la incluso con esas eh, nocias eh, asociativas, ¿no? Con el reconocimiento, con saber qué se eh, con, con identificar eh, las categorías semánticas de lo vivido, ¿sí? En general, pues, todo esto se forma un sistema acoplado en todos nosotros, pero en lesiones, por ejemplo, en el Alzheimer habría una lesión más posterior y en la dem demencia semántica más anterior, ¿sí? Entonces, eh, y en ciertas situaciones, pues, podríamos ver esta división, pero por lo general siempre esto es un sistema acoplado, ¿sí? Bueno. Eh que es un poco cómo se crean las memorias, cómo se va la actividad neuronal que se va presentando durante el sueño para generar los recuerdos. ¿Sí? Hasta ahí memoria episódica. Y ya ahora sí, con esto terminamos la parte de memorias.